Let's Esta vez me vas a pensarlo La vida está llena de cosas Y las cosas están llenas de vida La vida es absurda y curiosa Los sueños y mis pensamientos